Este miércoles continúan largas filas en la entrega de documentos a nacionales haitianos en este municipio de San Francisco de Macorís. El caos impera en la intersección de la calle 27 de febrero, esquina Mella. Llegaron los documentos de todos los padres y los de los niños, pero los de los niños mandaron uno de que buscar en la capital, estando aquí. Están aquí los documentos de los niños, pero, pero no, pero quise dar los documentos de los niños, porque aquí está la hija mía. Se, se escribió junto conmigo, mi documento me dio mía. Pero a la de ella me mandan, dice, dice yo para la capital. Aquí espera que se haga aquí para mandar para la capital. No, pero todavía no está tiene nosotros bien, no, porque nosotros tenemos que. Venga a resolver el carnet, tú me tienes, pero todavía no está atendiendo nosotros bien, por ahora. Se quejan de la lentitud del proceso, denuncian. Tienen que pagar por una supuesta tarjeta. Porque el asunto de que para subir hay que pagar mil pesos, hay chequeo por la tarjeta, eso no vale. Eso no es tarjeta, eso no es pasaporte. Eso es abuso, mil pesos. Pero el pueblo tiene que para chequear ese. Ese no pasaporte para chequearlo. En otras provincias también se lleva a cabo la entrega de documentación en el marco del proceso de regularización de extranjeros iniciado en el país.